Bueno, pues buenas tardes. Da comienzo hoy un nuevo ciclo de militancias, una forma de recordar y compartir que cumple este año su cuarta edición. Eh, la organización corre a cargo del Colectivo Desmemoriados, eh, asociación que trabaja eh, en torno a temas de memoria colectiva de Cantabria y que tenemos en la vorágine eh, nuestra casa y lugar de encuentro. Procuramos siempre centrar los ciclos en temas más o menos concretos. El primer año fue en torno a la oposición al franquismo, la segunda edición en torno al mundo obrero y el año pasado, mujer y militancias. En esta ocasión abordamos la política y los movimientos sociales en los últimos 30 años del siglo XX. Lo hacemos a partir de militancias de largo recorrido, de muchos matices. De hecho la transición y los años 80 fueron tiempos de continuas y fuertes movilizaciones, reivindicaciones capitales como libertad, amnistía, legalización de todos los partidos políticos, una constitución democrática... Eh, estatutos de autonomía, etcétera caracterizaron la segunda mitad de la década de 1970. Los 80 fueron testigos de grandes movilizaciones como las campañas contra la entrada de España en la OTAN, la objeción de conciencia, eh, la despenalización del aborto, eh, contra el desmantelamiento industrial, etcétera. La pujanza de los movimientos sociales llegaba a, impr a impregnar el discurso político en no se entiende esta época sin la lucha de los grupos ecologistas, el feminismo, la solidaridad o el sindicalismo. En este nuevo ciclo de militancias queremos prestar atención a los testimonios de cuatro personas que participaron activamente en el discurrir de aquellos años y para ello hoy tenemos con nosotros a Flor Enrique, que será el primero de nuestros ilustres invitados. Bueno, pues, eh, la verdad que hoy yo creo que va a ser una entrevista fácil, esperamos llegar a tiempo a cenar. Sí, ¿no? Antes de las diez y media tengo que estar en casa. Bueno, entonces un poco, eh, bueno, como los que ya habéis venido otras veces, aquí el planteamiento a Flores no le pedimos que venga a representar a nadie, nos interesa un poco eh, lo que es su planteamiento, por qué un momento dado una persona decide militar y por qué después de tantos años, eh, pues sigue, sigue con su compromiso, ¿no? Entonces esto lo dejamos claro porque alguna vez nos ha traído algún pequeño conflicto y sobre todo porque nosotros entendemos que el tema de militar o militancia, tomar una opción la que sea eh, o las que sea, no, no implica eh, el que las demás no sean válidas. ¿no? Y, y tal como vamos últimamente, casi es preferible ir buscando pues, un poco a ver cuál es el camino porque, por el cual podemos transitar todos. ¿no? Pues bueno, Flore, eh, yo lo primero que te plantearía es que nos sitúes, ¿no? Es decir, nos gusta empezar un poquito mmm, de dónde viene uno, ¿no? Es decir, ¿por qué uno en un momento determinado tiene un punto de partida y empieza a, a tomar esta opción? Yo nací en Santa Cudiguña, a 25 kilómetros de Vega, que es donde mis padres me llevaron cuando tenía seis años, y bueno... Mmm, Coger yo la brecha de, del compromiso, si se dice de palabra, yo creo que fue por, por la proximidad de mis padres. ¿no? Mis padres eh, vivían en el barrio de la inmobiliaria, había una parroquia que la dirigía en aquellos años Cristóbal Mirones, eh, también Daniel, dos curas, y en se dividía a nivel relig de religión en dos zonas: Teodosia Herrera. Eh, que era el párroco de la Virgen Grande y Cristóbal Mirón es el párroco de, de la inmobiliaria, el párroco de Asunción. Una era la, la parroquia Roja, la llamaban La Roja así en Torla de Vega y la otra pues era, pues bueno, llegó a ser casi la extrema derecha. En, eh, Teodosio Herrera era el presidente de la hermandad sacerdotal española, no sé si se os dice algo ese nombre, era eh, una asociación de, de curas de toda España, la presidía él eh, de extrema derecha en aquella época. ¿no? Entonces eh, la, los curas rojos que se llevaban así no, era, no eran tal, pero eran eh, curas y vecinos del barrio que realmente querían poner en práctica el Concilio Vaticano II de aquella época era lo más progresista de, ¿no? de, de la época y en España. Entonces bueno, digamos que yo vivía esa situación ¿no? y, y mis padres eran un, unas personas muy activas esa parroquia generaba, prácticamente todas las semanas tenía una reunión de 60, 70, de 80 personas. Es decir, el cura, eh, daniel los curas y había una, una vida muy intensa interna y, y yo lo vivía. Entonces bueno, pues nos llevaban a las actividades que organizaban. Y bueno, de ahí, yo a los 12 años marcho a estudiar a Zamora, un o sea, laboral, las becas. La gente de mi edad pudo conocer las universidades laborales, Hubo, llegó a haber 20, algo así, me no sabes por toda España, eh, tres femeninas y el resto masculinas. La idea era que, pues había mucha gente que no podía llegar a secundaria, entonces una forma de poder pagarte estudios y llegar a toda una carrera era... Eh, acceder a esas universidades que se accedía desde las propias empresas. Las propias empresas tenían un cupo para hijos de trabajadores que, bueno, total, me marché. Y cuando venía, pues eh, estaba desubicado, porque había perdido, claro, cuando hace años sales fuera, eh, pierdes tu pandilla, no, no, no creas tu pandilla. Entonces yo me asociaba y ibas a las actividades de la parroquia. Y desde el principio, pues bueno, empecé a reunirme, eh, no sé por qué, con la gente de Bac había pues, eh, media docena de personas nada más, y yo iba a hacer con un librito, discurso y tal, y pronto empecé a trabajar, nos propuso Daniel, que era, lo de, era el el de otro, de, um, trabajar con gente joven del barrio. Eh, la inmobiliaria en aquella época era solo casas y calle, no había zonas para jugar, y entonces el campo de la iglesia, que es, que es el que hubo que, que bueno, todavía, era el lugar de juego, ¿no? y lo que se hizo fue organizar salidas, excursiones a la gente del barrio que no tenía otra opción. Recuerdo un viaje, por ejemplo, a los Lagos de Covadonga, hace vamos, la Intermarata, yo tendría 14 años, y conmigo venía una trabajadora social de Burgos, no me acuerdo de su nombre ahora mismo, que la contrató a la parroquia para generar esa actividad. Y como eso vio que tenía sentido, lo que hubo el año siguiente fue, comenzó lo que se llaman Los Globos, es una... una albergue que se para sacar a la gente del barrio de torre la vega en verano gratuitamente y bueno pues eso fue bueno si no, no, no, no, no. <risa> yo aquí en este caso lo que lo que te pediría es dinos cuando naciste porque eres muy joven estás hablando que tenías 14 años <risa> un poco por, por poderlo situar la un poquito tiene, de qué año estaríamos hablando tiene en, en 31 de enero de 55 mm. pues eh, estamos hablando pues, los, los 70, en, en los años 70, en 70 más o menos. En el 70, 69, 60, por, 70. Ahí. 70. Eh, por ejemplo. Por eh, ejemplo, claro, yo estuve participando 5 años en, de como monitor de los albergues, termino 20, 16, empecé de monitor de albergue eh, con 16 años. O sea que empezaría así la actividad en la parroquia 14-15 y 16 fuimos ya a, a, a Rocamundo. A, el primer año no había infraestructura, nos dejó el, el cura a la ermita y nos dormíamos en, en los bancos de la iglesia, y, ahí, y al aire libre, entonces, pues íbamos toda la familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mi otra hermana, era primo, eh, era, y, lo, y los amigos de mis padres de la parroquia, entonces se organizaba así. ya Al año siguiente se cogieron tiendas y al año siguiente se hicieron una estructura de hormigón conocida como los globos, y bueno, pues eso es la época, cuando, en el 70, 71, 72, en el 75 me caso, que es cuando me casé en, en el propio campamento, <risa> diciendo siendo bonito, montaron un tiberio allí, pero bueno, bien, bien, esa época. ¿Y cómo se inicia tu militancia política? Pues el, yo creo que la cosa empezaría a los 18, 17-18 años. En Zamora, yo iba todos los años a Zamora, venía solo el verano, ¿no? las, en vacaciones, entonces había un, un cura, y el, la universidad la, de la Zamora la llevaban a salesianos. Y yo recuerdo mucho a un tal Julio Parrilla, que era de Salamanca, creo que era, y muchas noches nos convocaba al grupo de mayores, que éramos Sexto y Co, a charlas. Y leía textos, pues yo me acuerdo del del Cámara, de, del famoso brasileño este, ¿no? De, de la televisión de Liberación. Entonces no sé por qué le dio, y, y realmente, pues, pues, una serie de gente. Al año siguiente, yo no estuve en ese grupo inicial, eh, hacían reuniones más de petit, petit Comité, pero bueno, ese fue el germen, porque de esa parte, gente que sí se reunía, fue con la que yo me incorporé al año siguiente, a hacer primer magisterio a Cheste, a, la, a la laboral de Chesta Valencia, y allí pues bueno, fue cuando empezó, coincidió que el padre de este amiguete, que sigo teniendo mucha relación con él, eh, pues. Tuvo un accidente mortal, no se sabe si estaba en paro, no sé si suicidio o no. A mí me, me, me causó una impresión vamos muy fuerte, ¿no? Entonces lo no sé, él y su hermano, eh, Julio Pajares, eh, que ahora es un famoso eh, actor de, de teatro y de películas que sale por ahí, es me encanto, de Palencia, pero vivió en, en Barcelona, pues eh, Julio Pajares fue un poco con el que me inicié. En aquella época se llevaba círculos obreros comunistas, era un grupete pues, pues, en la, eh, pues en la dictadura, decías es que era todo ultra secreto, no podías hacer nada, pues claro, los papeles pues, vamos, nos detuvieron, pues lo típico. Y Pero igual, no corran mucho, ah. explícanos un poco. Es eh, si decir, tú piensas que hubo algunos que no pasamos por ahí porque eran sí, sí. muy jóvenes. Entonces, cuando dices los círculos obreros comunistas, suena fuerte. Pero bueno. concretamente, ¿cuál era la, la actividad que hacías? no? Eh, Fundamentalmente era estudio, porque es decir, no podías hacer prácticamente nada. Claro, nos detuvieron, ¿por qué? Porque eh, dentro de las mesas laborales, el año anterior había habido muchas huelgas universitarias por toda España, eh, famosas hubo por todos lados, y en concreto una dentro de una mesa laboral que es la de Alcalá de Henares. La cerraron durante, yo creo que más de un mes y mandaron a todos los que estábamos internos, ¿no? Los mandaron a casa ¿no? porque la tuvieron que cerrar porque hubo unos conflictos largos dos años. Siguiente, lo que se hizo fue una coordinadora de universidades laborales, de, de alumnos de universidades laborales, que fue, por cierto, en, ¿no? en Tarragona, que había una universidad laboral. Y bueno, pues a raíz de eso, pues a, detuvieron a Albigues y cantó, <risa> y, y cantaron que hay pues todos, pues bueno, pues eso fue lo que hay, entonces la idea era que eh, en Zamora antes de habernos ido a Valencia, pues a, hacíamos protestas por la comida, era una comida infumable, comíamos de todo, éramos, no, desde los 12 años, eh, con hambre comías lo que era, no sab unos eh, filetes de ballena <risa> llamamos así porque era una carne que parecía oh, pescado pensamos que era filetes de ballena pero no. comíamos eh, entonces protestábamos y e hicimos varias huelgas bueno pues eso entonces para generar eh, es decir era un régimen muy muy estricto la unidad laboral te, te tenían marcado ten, bueno, tenías un, al principio cuando llegas te daban un taquito con 100 puntos y te los iban quitando, no sé conocéis, te los iban quitando por cualquier chorrada. Entonces, eh, los que le quitaban mucho, les, les llevan a la, a la nevera, que era un sitio donde te, tenían eh, casi las 24 horas del día, separado de tomar. Bueno, historias de esas, entonces que claro, esa sensación que habíamos vivido pues nos generaba un, una, unas ganas de protestar de manifestar que eso había que cambiarlo, ¿no? Y como estaba los últimos años de la dictadura por allí, tendría 17, 18 años, pues, eh, Estamos hablando de los últimos años de la dictadura. Pues bueno, pues estamos hablando del 72. ¿Eh? Pues entonces, eso fue lo que generó una coordinadora de estudiantes de todas las universidades laborales. Y esto te pilla estando todavía en, en Zamora. Valencia, en Valencia, ya. En Valencia, Valencia ya. sí. Porque tú fuiste a Valencia. Para, eh, nos dieron la opción después de terminar COO, porque fuimos los primeros que empezamos, terminamos COO para hacer magisterio. Nos dieron la opción de, de escoger una beca ya. A, Santander estoy en Magisterio o ir a Salamanca que es donde casi todo el mundo de Zamora pasó a Salamanca independiente de que fueras de un sitio y de otro porque te quedaba más cerca ¿no? y yo preferí probar el, la verdad me llamaba la atención el Mediterráneo porque yo no lo no conocía y Valencia la verdad que el olor es maravilloso eh, vivíamos vivíamos en Cheste que es famoso por el cómo se llama el circuito ese no pero es que vivíamos rodeados de, de naranjos y olía y todos los días era sol, los almendros, vamos, es un, yo tengo un recuerdo muy agradable de aquella época, ¿no? pero bueno, ¿qué pasa que te duró poco? Duró muy poco, sí, <risa> duró dos trimestres, nada más, porque nos detuvieron en, en segundo, al final segundo trimestre. Y ¿Qué bueno. fue, la, que, que fue la, la movilización que en aquel momento o por qué en aquel momento nos detuvieron? No, fue por eso. Que, eh, hubo esa reunión de coordinación, teníamos preparado para hacer actividades conjuntas en varias mesas laborales y no sé por qué distancia, eh, uno que es de, eh, sindicalista del Benega ahora mismo, eh, Barreiro, pues, eh, sí, eh, Barreiro, pues le detuvieron allí en la Musea de Targona entonces pues le pues, comentó que, que estaba ahí como nos conocía porque Barreiro venía conmigo de Zabola, pues todo lo que conocía, pues nos fueron detuviendo. Entonces yo tuve la suerte de que llegué un día antes a, a, a Cheste y, y que detenían a, a Julio a luego un compañero y rápidamente el cura de la laboral escondió todos los apeles, llevó bueno, metimos una maleta los llevó a su casa vamos esas historias que se hacen bien, entonces pues duró duró poco, estuve más o menos yo, una semana y el padre enseguida se, se plantó ahí en Valencia, pagó la fianza, por, por, todo el mundo en la cárcel comunista, pues, no, no cuadraba, <risa> pero no cuadraba de nada porque todavía pues más o menos una persona así religiosa y tal, pero bueno, pasó y fue un poco lo que me hizo volver a, a Cantabria. Y ¿Cómo, ¿Cómo impactó esto en, en tu ámbito familiar? Pues fue muy respetuoso. Yo la que más miedo tenía era mi abuela, mi abuela Cion, de Santa Cruz de Uña, que los veranos se quedaba sola y yo casi siempre iba a con ella a pasarme el verano, me lo pasaba pipa. Era mi abuela y yo en la casa. Entonces me hacía unos flanes, unas galletas, bueno, era, tenía ganado, la ayudaba en el verano. Entonces me preocupaba la sensación que tuviera. ¿sabes, no? Y después Miguel, mi tío, mi padrino, mi padrino, vamos, eh, mi familia era tradicionalmente de derechas, no muy así de derecha, pero sí muy religiosa, claro, tener un, un, un sobrino, nieto, eh, comunista, así, de rojo y detenido de, de en la cárcel, pues, pues resultaba extraño, ¿no? A mi padre, a mi padre le tomaban el pelo en el trabajo, en la repera, le tomaban el pelo, porque Florencio, eh, católico de estos casi obispo ahí en Toledo, que su hijo le <risa> pues fue muy gracioso y siempre me lo comentaban y sus compañeros que, los, los chistes y, que le hacían, el trabajo de, de su hijo. Pero bien, mi abuela no me dijo cómo y eso me vino muy bien porque yo la quería mucho y me quería mucho. No, y me, vamos, eso, sí. bien. no, no hubo impacto, no hubo impacto familiar. Y, y tú vienes a, a la Santander, sí, la en el segundo trimestre de... No, de empiezo, la no, no el, segundo, el tercer trimestre, vengo a Santander, sí, entonces, no, me de, no nos dejan volver, no nos dejan examinarnos en junio, en Chiste, y entonces nos dejan examinarnos en septiembre, a julio a mí, los dos. Entonces, prácticamente, los profesores de ahí se portan fenomenal, prácticamente nos aprueban, porque ahora no teníamos, nos mandaban textos de allí de, de los sopaeros, y bueno pues en recompensa les hicieron un super viaje de fin de discursos para que no se contagiara, porque, bueno, fue muy gracioso, pero bueno, solo me dejaron una asignatura, matemáticas, y me incorporé al año siguiente al magisterio aquí, aquí arriba, cuando estaba el magisterio aquí, y terminé el magisterio, en aquella cual participamos, fue el año de la huelga famosa de la Universidad de Valladolid, que estuvo cerrada también, la Universidad Pública, y aquí hubo muchas manifestaciones en Santander, en Magisterios. Estamos en el año 70... 73-74. Ah, yo terminé el Magisterio en 75 y pues, eh, pues ¿Nos es... puedes describir un poco cuál era el ambiente que tú encontraste en, en la Escuela de Magisterio? Bueno, yo eh, aquella época me costó mucho volver a casa, me costó mucho, mis padres admitieron que me fuera a vivir con un amiguete, José Antonio Recondo Torre y Dulín, eh, vivían en Peña Castillo, tenían, se habían ido a casar, tenían un hijo y me puse a vivir con ellos. Y la verdad que fue, muy, a, muy vamos fue, bueno, es que si no, volver a casa, después de, de toda la historia, aunque me respetaban, realmente era, o había un choque. Es decir, claro, es decir eh, un comunista eh, con una familia muy de y no, yo yo pasados los años recuperé una confianza con mi padre tremenda pero al principio de todo en el medio yo claro, eran católicos y yo estaba en anti no catolicismo pues eh, se, se hacía complicado y eso pues, me, lo, me ayudaron mucho decir, me lo facilitaron no generó no se generó un, un rechazo sino eh, un, no sé una especie de, de tensión no subyacente pero bien entonces estuve allí y bueno pues con José Antonio Ricondo y con José Antonio Martínez, que era de Corrales, pues formamos eh, pues, eh, una pequeña no sé si, célula así activa en eh, el magisterio, eh, fue, ya te digo, se organizaron cantidad de, de manifestaciones, por cierto, a José Antonio Ricondo le, le vio su propio padre, y, que era bueno, en una manifestación le, le puso a parís le hizo de todo pues es que se hacían por aquella época no y bueno pues eh, allí fue la eh, fue vamos, recuerdo, en amplias. este momento bajo sí. qué siglas estabas porque en tu momento estabas en los en los círculos sí, sí, sí. en los círculos los comunistas. Los comunistas sí pronto no sé la fecha se pasó eso se, se agrupó y form, se formó un partido de aquellos de, de la escena izquierda que aquella se llamaba Organización de izquierda OIC, Organización de izquierda Comunista. Y, ¿Y eso estaba todavía en Chester? No, no, no, eso se fue posterior. Porque yo recuperé la relación, porque la perdí cuando me detiene, la recuperé en la Bili. <risa> Tuve que hacer la Bili en Madrid, en el memorial del rey número uno, en, la, en Moncloa, y pum, chaval, hablamos, ta, ta, ta, ta, y recuperé la relación eh, cuando ya se había cambiado de nombre, OIC y venía este, el hermano de Julio, que era algo mayor, de Palencia, nos reunía un grupete de aquí por Cantabria, y, y otro venía de Hernani. mí Hernani tengo un recuerdo ex excepcional. Este hombre venía de Hernani y nos reunía un grupete y me incorporé a, a la OIC. Y en el 75, yo calculo, 74-75, fue cuando conocí a la gente del MC de Cantabria, y, Coincidió que en aquella época se produjo una unión entre las dos organizaciones OICMC y ya me incorporé eh, a, al grupo de, del MC de... En este es? momento, y porque, porque a decir comun, por decir comunista, en, aquella, en aquel momento se puede, podían ser muchas cosas, muchas cosas que en, en aquel momento eran un poco incompatibles entre sí, ¿no? Y, ¿En qué corriente, más o menos, sí. estabais en aquel momento? Sí, o dentro siempre, de, el, sí, sí, sí, siempre se sacaba, se, se, se por ejemplo, eh, oice siempre se decía que era eh, trotskista, eh, tradición trotskista, eh, se hablaba de, mucho de, de Gramsci, que era un, un ideólogo de, de los que estaban al frente de la oice y dentro del MC se decía que eran los chinos, los eh, Mao Zedong, pero yo eso no lo viví, yo viví ya un proceso más evolucionado. Y muy pronto, muy pronto, yo asistía a reuniones en donde se debatía sobre el comunismo. Y recuerdo una, una charla que dio Javier Ortiz en Oviedo, lo que nos Javier Ortiz, porque murió hace, hace bastantes años. Y yo asistí a y para mí fue un, un, un, un flash. Porque analizó la revolución rusa, por ejemplo, ¿no? y, y la conclusión que hice fue, de, de, decía: pues esto no fue una revolución, fue una modernización acelerada de una sociedad que pasó de la Edad Media a, pues, hacia al precapitalismo. ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, en aquella época yo oía y participaba de esas reflexiones, y entonces, bueno, yo conocí. El, ya digamos esa organización bastante evolucionada respecto a las teorías más antiguas de que le clasificaban este de, de trotskista, este de maoísta, este de, de no sé qué, ¿no? Entonces, yo viví más esa, esa, eh, esa... ya te digo, estoy hablando del año 75, 76. ¿Acabas Magisterio? Sí. ¿Qué tal acabas Magisterio? Bien, aprobé. Sí, aprobé antes de hablando con Javier Choya, ¿verdad Javier? Que eh, estábamos un grupo de tres preparando los superiores. Eso fue más tarde, porque decir, yo al principio, bueno, aprobamos los tres, ¿verdad? Nos, nos juntamos y sacó el número, yo, el penúltimo, pero dije, yo estoy en la puerta de salida y bueno, felicidad. Sacar la posición fue de lo mejor de mi vida. Eh, entonces. Que, pero te has saltado, si vas a aprobar la posición, te unos años, sí, sí. Ahora, unos es, años cuando eso, te, te, te relacionaste es. con la clase obrera. Sí, sí, sí, sí. Resulta que eh, yo no quería ser funcionario. Era la época en que jo, te debías por unos principios y, y ser funcionario para mí en aquella época, con 20 años, era un desastre, era convertirme en el aparato del régimen. ¿no? Entonces digo, ojo, pues voy a buscarme la vida de. Eh, de algún colegio, ¿no? sí. además <risa> mi mujer estaba trabajando en García Mar, -Mar y yo tendré también opción, ella entró, ella entró nada más terminar en, en junio, en septiembre empezó a trabajar, yo pues yo puedo ir, a, por, no sé, aspiro a trabajar en un colegio de profesor que es lo que realmente me gustaba maestro, pero nada, no, no me salía de trabajo y... Cuando, ¿Pero por qué no te salías? Bueno, porque la mayoría de colegios eran eh, católicos, entonces tampoco yo quería ir a un colegio católico a pedir trabajo. Entonces, eh, cuando vine de la mili, digo, yo no puedo estar en paro, sin trabajar, y, y con un, un amiguete nos fuimos a recorrer varias casas de construcción y caí el segundo Fernández, que sin saberlo yo, resulta que mi padre llevaba la contabilidad o el segundo social, el hijo de Florento Ríguez, sí, sí, sí, ah, ver, nos retiraron a los dos. <risa> y fui, me, me asignaba más un, un puesto blando. Eh, en el sentido de que en la oficina, no sé, Vicente en Gonga, en Gema, ¿lo conocéis? <risa> Vicente el Negro. Bueno, pues Vicente, eh, claro, estaba en una fase mala de salud y claro, yo le, le cubría. Eh, entonces yo hacía el trabajo, me enseñó Vicente a trabajar y yo cubría su faceta. Eh, entonces, bueno, pues estuve trabajando allí un año y medio, dos años, Después, un vecino de, de mis cuñados que trabajaba de secretario en el juzgado, que no pegaba ni clavo, eh, dice, joy, pues, joy, pues oye, ¿por qué no vas allí al juzgado?, me ofreció, la, de antes los secretarios tenían mucha mano en los juzgados, ¿verdad?, es como ahora que hay un, un sistema de, de contratación, unas eh, pruebas, entonces eh, te, te metías y estuve trabajando en Treino, pues unos año medio también, más o menos, de auxiliar administrativo en el juzgado de vega eh, donde está ahora el ayuntamiento. Y bueno, pues no hacía más que eso. bueno, el trabajo, sí. Y, y después fue cuando me presenté a las oposiciones. Uno, y ya digo, ¿cómo no <risa> cómo no, presento no voy a trabajar de maestro en mi vida. Y dije, pues ahora te voy a hacerlo. Y me puse a estudiar y, y la saqué a la segunda. porque la primera fue imposible porque yo cuando había estudiado eh, se estudiaba una serie de, bueno, eh, de, ¿cómo se dice eso? de teorías eh, de pedagogía de de lengua entonces cuando llego a la subvención resulta que me habían cambiado todo el temario y, y no tenía ni puta idea de la que era la gramática generativa ni el análisis de árbol entonces un profesor encantador de una academia que era de eh, que era de Madrid, el tío me lo explicó y gracias a eso pude pasar el primer examen porque era eh, previo a hacer el, el comentario de texto bueno empecé a trabajar y muy bien eh, y lo que quería y en, como aprobé la primera posición en julio y no me daban trabajo, pues me metí a trabajar. Digo, yo no voy a estar en paro, es que era la obsesión mía de trabajar y estuve trabajando de ayudante de obra en, otra, en Placinsa, en una empresa, en unos edificios, estar enfrente de Simago, unos edificios altos. Y bueno, pues el en, en, en, en 25 de febrero me llaman para hacer una, una cubrir una, una, una jubilación en cobreces una mujer que y desde entonces no he parado trabajando. estamos en el en el febrero 25 de febrero de 1980 cuando empiezas a trabajar, a trabajar pues. sí, sí. Vale. entre medias hemos vivido toda la, tra bueno, bueno, toda la transición eso, o, o estamos acabando eso, la transición monoso, todo, eso, todo eso con militancia política y ¿Dónde y así, estabais en ese momento? Así, ¿O en, así, en esos años, ¿Dónde, así, ¿cómo vivisteis ese, esa caída de, del franquismo y esos primeros años? Bueno, era pues eso reuniones semanales, lo típico de los grupos pequeños, no sé, los grupos grandes, yo como siempre estaba un poquito pequeño, reuniones semanales y bueno, pues, eh, pues actividades variadas, hacíamos lo que podíamos. Eh, claro, en el 77 ya éramos legales, ya podías hacer las cosas a la luz, ¿no? no tenías que esconderte y, ni nada. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hacíamos las actividades normales, participábamos de la, la vida social. En todavía en esa época hubo mucha vida social. Por ejemplo, mi padre se presentó a las primeras elecciones en una candidatura que sacó cinco concejales, que fue una mezcla muy variada de, de los opositores eh, del viejo régimen. Había gente del PC, gente de, eh, de Izquierda Democrática, que es donde está mi padre, gente, eh, bueno, de de grupos vecinales, de asociaciones de vecinos, y sacaron una, una candidatura con cinco, mil padres salió de Gonzalpa, y que se hartó muy pronto, y ahora el tercer año lo dejó, no acabó la legislatura, se hartó mucho, y porque no vio que eso tenía mucho, muchos avisos, y era una candidatura Entonces, participaba de, de las movidas sociales de, de Torravega, había muchas en Torravega, en aquella época y ciudadanas y, y municipales. Hubo una época, me acuerdo, de Juan Moura, a los que son de Torlameca, de Con Años, Juan Moura era una persona era, eh, de, de la vieja ORT ¿no? y era concejal junto con otro... Eh, que también ha, yo, que ha muerto el otro hombre y entonces pues pues eh, había constantes huelgas, manifestaciones, huelgas de hambre dentro del movimiento o sea que participabas de, de esa actividad política, social que, que el, nosotros eh, como un grupete pequeño pues eh, simplemente te sumabas y contribuías a, a esa... Estamos monesta. en este momento casi casi, no te voy a decir de los pactos de la Moncloa pero sería donde después, acabaría, sería poco después, después. O sea, ¿Qué juicio tenías en aquel momento, qué postura tenías en aquel momento sobre cómo se estaba fraguando la, la transición? Pues fuimos muy críticos en aquella época, porque era difícil que eso fuera aceptado por, una, por importantes sectores sociales. que por ejemplo, nos presentamos como, eh, creo que hoy CMC, las primeras elecciones en 77, y que claro, ahora nos rascamos bola, es decir, hubo una cantidad muy fuerte en Madrid, por ejemplo, eh, que la dirigía un cántabro, un filósofo, eh, entonces tuvo una cierta, se le llama CUP en aquella época. Eh, pero mmm, vimos que eso no... No era nuestro papel en la sociedad como fuerza política, y lo que se hizo al poco tiempo es eh, recomponer. Hicimos una reflexión y dijimos: Mira, pues, eh, es decir, nuestro futuro no está. Eh, eh, había como tres polos, eh, OICMC, ORT y PT, en aquella época de ir a la izquierda del PC, ¿no? Entonces, los otros dos optaron por mantener viva. Eh, la proyección política electoral, nosotros pronto cambiamos y vamos a centrarnos en, eh, en la actividad social, promoverla, activarla y ya habrá un momento en que la sociedad demande un cambio político más profundo ¿no? y eso fue lo que hicimos. ¿no? Eh, entonces no nos, no nos... ¿Cuál era el movimiento social en aquel momento? O las olas ¿Por los movimientos sociales por los que entraste? Yo en los que más participé fueron dos, fue el movimiento vecinal, la asociación de vecinos de la inmobiliaria y por el movimiento sindical, que nada más empezaba a trabajar, el, pues bueno... Eh, nos juntamos una serie de personas. Si quieres, hablamos primero sí. del movimiento vecinal, que sí. igual tiene más corto recorrido y luego... Sí, sí porque yo participé, pero... Por ejemplo, eh, digo, mi padre estaba presidente de la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria, eh, Rosa y Lujer también participaron. O sea, eran varios núcleos familiares muy centrados en la parroquia también, porque estaban ahí, pues son los que se... Eh, se, se estaban organizando la, la oposición vecinal. Y bueno, pues eso duró poco, porque evidentemente no podía ir. Decir, había que repartirse, éramos dos personas adultas con dos críos y entonces no podíamos ir a las mismas reuniones, entonces unos tenían que ir, Rosa tenía uno y yo a otras. Entonces yo opté por el tema sindical y ella optó, aparte después por el tema del movimiento feminista, por ir a las reuniones de la asociación de vecinos, yo dejé de ir, por eso porque había que cuidar a los críos. <ríe> y me tocaba esa faceta y nos repartíamos las tardes. Y entonces tú te centras en, en el movimiento sindical, sí. Eh, al estar en una organización, eh, el MC, que, que tenía implantación pequeña, pero todo en toda España, pues claro, eso nos permitía conocer experiencias. Entonces en Cantabria no existía y no, no hubo un movimiento unitario de maestros, ¿no? que es lo que formó la USTE, la primera USTE se llamaba así. Eh, Unión Confederal de Sindicatos de Trabajos de la Enseñanza pues, eh, pues eh, yo conocía a Fernando Amigo eh, de Trova Vega y se nos acercó un Lucio Benito Benito que no le conocíamos pero él había participado cuando habías trabajado fuera de Cantabria de este movimiento unitario de maestros que fue muy potente eh, a nivel de toda España, hubo unas huelgas enormes en los, en los últimos años 70. Eh, entonces nos juntamos en el Sago una tarde, había quedamos, oye, jo, me, me gusta este estilo de sindicato, nos pues, pues pusimos rápidamente de acuerdo y nos pusimos al habla con los amigos y amigas que teníamos y ahí surgió enseguida. Fue una cosa muy sencilla, en aquella época solo existía... El, el, el viejo Ampe, digamos, el que después eh, se renovó y para su democracia, eh. explícanos lo que es el viejo Ampe, ¿no? porque igual todos no tenemos ese. ¿Eh? En la época de la dictadura había un único sindicato, el sindicato vertical que llamaban, ¿no? y se afiliaba eh, todo el mundo. Pues en la enseñanza se afiliaban a AMPE, que era un. Bueno, yo creo que se, se llevaba así, Asociación Nacional de Cruzado Estatal. ¿verdad? Yo creo que tenía, no cambiaron de siglas. Duró poco una extisión promovida desde la UCD. Eh, que es Fesie, o eh, algo así, no eh, mejor el nombre, eh, que también tenía su sección en la privada, eh, pero duró muy poco, eh, me acuerdo además de quién lo representaba. Y, y UGT y comisiones no existían, es decir, eh, como sección de enseñanza, no existían. No. Eh, bueno, yo había estado afiliado a comisiones obreras en la época de la construcción y tal, pero bueno, conocía a la gente de comisiones, pero no existía, entonces no, abrimos camino muy fácilmente. Eh, realmente era eh, AMPE y STEC éramos muy jóvenes todos, porque fue la generación del 78, 79, 80 a las que formamos el STEC y rápidamente se desarrolló con mucha facilidad. ¿Qué porque... es lo que pretendías? ¿Cuál era la filosofía del STEC? Bueno, era un movimiento eh, que recogía las experiencias de luchas del, del profesorado eh, en los últimos años de la dictadura. ¿no? Era un movimiento asambleario, era... Eh, claro, conectado a, pues, a, a las ideas más progresistas que entre el profesorado yo creo que eran mucho mejor acogidas que en otros sectores de, de la actividad productiva. ¿no? Digamos que el no, no por otro pero realmente yo en la enseñanza he visto que en los centros de trabajo es decir, hay un caldo, un caldo de cultivo de ideas más progresistas en, en términos medios ¿no? que en otros sectores. ¿no? Entonces, eh, es decir, bueno, era el, el, el, no sé, una enseñanza democrática, eh, libre, o que la, el hecho de la libertad será, estuviera planteada como un elemento.. Central, atención al alumno, la igualdad, decir, resolver igual, la desigualdad de base que hay en la sociedad y que se transmite en la escuela. Y que lo vemos hoy día, pues le decíamos, pues, este era un sindicato que provenía así. Y, y era una estructura bastante abierta, no, es decir, no era un, una estructura del de secretario general, no sé qué. nunca ha habido secretarios generales en, en el STEC, ¿no? era una. una siempre órganos colectivos, ¿no?, entonces, quien hacía portavoz era el portavoz, ¿no?, y no siempre el mismo, entonces hubo elecciones, sacamos la segunda fuerza electoral y, bueno, se consolidó, y bueno, yo acabo de 10-12 años por, un, por una, una discusión a nivel de toda España en el, en la usted sobre qué línea seguir yo opté por una línea que no gusta a unos le digo pues yo para estar trabajando tuve que estar antes al... de meternos en las líneas eh, situarnos en qué año en qué año es el tema sindical bueno yo, yo es que empecé a moverme en el asunto desde el año 1979, cuando empecé a trabajar entonces eh, ¿Y ya las el primeras 80, en el 80 en el 80 ya es si que a lo mejor a las primeras elecciones sindicales ¿cuándo pudieron ser en el 82 sí. 61 en la enseñanza, en la enseñanza. Sí. Yo no, no fue las, las de juntas de personal 86 ¿sí? 80 y algo, no sé exactamente. Eh, yo recuerdo que en aquella época estaba Marcos Caloca, un poco antes, yo creo. Yo creo que en aquella época estaba, eh, eh, las competencias no estaban transferidas y el mejor director general de educación, director provincial de educación, fue Marcos Calocado Varganes, que me, me acordaré de él, los que estamos en la asianza, sabemos, estuvo muchos años en la Bericia, un hombre encantador, es decir, nos apoyó, nos apoyaba, al cómo es posible, nos facilitaba yo iba a reunirse a San Madrid y llamaba, le llamaba a él, porque había confianza, era el jefe, el número uno. Y me decía, Flores no te preocupes, quédate un día más, que no sé qué. Digo, para que veáis qué nivel había de, de sintonía, es decir, que era un personaje que después tuvo muchos problemas. Ya sabéis que le, le cesaron, ¿no? ¿no? os acordáis de eso, algunos? Le cesaron porque realmente era una persona, eh, fue el que montó... ¿Eh? cesaron ¿eh? por eso? Por eso le montó la educación compensatoria, por ejemplo, con Miguel, ¿no? Entonces, pues, eh, claro, era un hombre que abrió brechas en aquella época, ¿no? Y, claro, le cesaron porque no eran de su confianza. Y bueno, pues eh, esa fue la época en que participamos activamente en construirlo y una época en que se produjo un movimiento reivindicativo fuerte, el llamado los provisionales. Eh, yo explico rápidamente. En aquella época eh, había, eh, claro, no había transferencias, entonces había concursos de traslados para toda España. Entonces todos los años salía un listado y tú te ibas a cualquier sitio. Entonces eh, hubo un movimiento muy intenso de. No obligarnos a trasladarnos fuera de España, sino quedarnos a trabajar para siempre, en Cantabria. Ese movimiento, pues, eh, claro, pues el STEC lo lideró y ahí fue el, el nicho. Con ese pues, pues muchos afiliados, mucho apoyo, porque nos tirábamos un mes de verano en la dirección provincial, ahí encerrados, protestando, manifestaciones, y fue donde creció el STEC. ¿no? Y éramos la gente que no queríamos, queríamos trabajar, pero en Cantabria. Fue en los años de las autonomías no y al cabo de unos años efectivamente se varió. Entonces se hizo ya eh, un concurso solo para eh, hacer cambios de puestos de trabajo en Cantabria y el año siguiente a nivel de todo el Estado, de todo el Estado para eh, permitir que la gente quisiera cambiar. no Y ahí fue lo, lo, la lucha más intensa y después el, la lucha contra el estatuto docente que se quiso vamos eh, a articular desde el gobierno una reforma educativa donde se iba a categorizar al profesado eh, por diferentes niveles eh, y pagar de diferente manera entonces había como una especie de, de reivindicación de que bueno que, que no había que conseguir eso que había que conseguir que los centros fueran eh, es decir, lo más igualitaros posibles, porque efectivamente eh, si tú incentivas a uno, dos o tres, le das sueldo, le das no sé qué, pues eso genera división, deje, eh, destroza equipos de trabajo, etcétera. Entonces eso fue una lucha que lideró la USTE, eh, yo creo que solo prácticamente, porque mi comisión y su UGT apoyaron, apoyaron la, la reforma que provenía en aquella época de, de la UCD. Y nunca, nunca, nunca se nunca se aprobó. Después de un montón de años, eh, es decir, los centros educativos de primaria y secundaria siguen siendo igualitarios, es decir, la, lo que se llama la carrera docente. ¿A alguien le puede sonar eso? No, sé, no se puso en práctica nunca la carrera docente, gracias al movimiento sindical de, de, que, que representaba la USTE o los STES. Vale. Ya me deja preguntar, ya me meto el discurso y ya no... No, no, esto no. Es todo, ¿no? Y entonces, antes, volvemos un poquito a lo de antes. Planteas que en un momento dado, ahí en torno al año, ¿en qué año dejas el este? Pues 10 años más o 12, 70... Pues eh, eh, si empecé en el 80 o en el 91, sí, lo podía dejar, 91, no 92. Por ahí sí. más o menos. Sí. Bueno, sigo afiliado y sigo jubilado afiliado, sí. pero m, activo, as, asistente reuniones reuniones, no, cambié de, de, de movimiento. De, de movimiento. Y, y comentas que tuvisteis, había un debate dentro de usted, sí. ¿cuál era la esencia de ese debate? En aquella época eh, los estés teníamos muy, mucha representación en lo que se llama la periferia del estado. ¿no? Pues eh, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Aragón, Andalucía, País Valenciano, Canarias, pero tenemos muy baja representación en Madrid. Lo dicho, no teníamos, prácticamente no teníamos. Entonces, eh, el gobierno, como era central todavía, no había competencias, eh, convocaba las reuniones de, de, para discutir todos los temas a los sindicatos, eh, comisiones UGT, AMPE, tal, tal. Y nosotros, que teníamos digamos, el, el segundo o el primer sindicato global, porque claro, estamos menos en Madrid, eh, teníamos mayoritarios en casi todas las comunidades autónomas. ¿no? Y entonces, pues eso generó un debate interno de como que había que intentar eh, llegar a un acuerdo con el sindicato al antiguo sindicato de la Usted de Madrid y con algunos otros sindicatos eh, de la Usted que catalogados desde siempre como eh, muy contemplativos con la administración, muy, eh, muy, con muy poco arranque reivindicativo. Y entonces hay quien eh, puso el acento sobre eso y quien puso el acento sobre que, bueno, no habría que intentar llegar a Cordeños para conseguir ese nivel de representación en las mesas de negociación. Ahí fue un poco lo que hubo en ese debate. Y entonces, bueno, pues, eh, yo, la, la línea de, de no ceder ante, ante estos sindicatos para obtener ese reconocimiento institucional, y como eso generó pues, debate y tal, pues, yo, pues, yo, yo lo dejé y, me, como hay mucho que hacer en muchos sitios, me pasé a otras cosas. Y por eso. Estuve un tiempo con el tema, porque en aquel cuando hacía la presentación, el tema de la insumisión fue en aquellos épocas, el tema de la insumisión, y estuve colaborando una temporada con, con el MOC. Eh, ¿Cómo fue ese salto? No, eh, coincidió que yo dejé el steck de modo activo, y entonces en esa época lo que estaba a tope era eso, ¿no? Es decir, eh, pues, eh, y pocos ¿no? y entonces bueno, fue pues, bueno, yo tenía tiempo y lo dedicaba a ello porque era la actividad y colaboraba con ellos entonces venía a Rubén Santander ¿eh? antes hubo, se formó un grupo en Torrega Gato pero la verdad es que no, no me gustaba y no me gustaba porque bueno pues, historias de, de, de actitudes y tal y entonces pues, yo prefería venirme a Rubén con, con la gente de Miguel y Miguel aquí a Santander y, eh, y ahí quedó una buena amistad, pasa que duró poco porque es decir, yo me encontraba mejor situado, eh, pues eso, seguí me incorporé al Caraván, que era un grupo que había surgido aquí en la villa de Santander, y lo que se llamaba la coordina ecologista cantablón, y bueno, ya fue. Y entonces a partir del 93-94 me quedé de <tose> <tose> En aquel momento, cuando te incorporaste al movimiento ecologista, concretamente a través de Carabán o la coordinadora, ¿cuáles eh, ¿cuál eran las demandas o cuáles eran las iniciativas que en aquel momento se estaban.? ¿Cuáles eran las problemáticas bueno, que, que en aquel momento.? Yo no, no puedo evitar acordarme de lo que. Por, por lo que me metí. Entonces, yo soy de Santa Iguña, eh, en el Valle de Iguña, entonces. El, unos vecinos de mi pueblo, José Luis, su padre, tal, pues eh, ven a aparecer unos camiones de la pasando por donde sus casas, eh, que es un camión vecinal. Y que iban es a una cantera que estaba en la Serna de Iguña, dependiendo del ayuntamiento de Arenas de eh, Santa Cruz pertenece a Moído, es el límite, entonces me, nos piden ayuda. Entonces, pues, yo, en nombre del caraván, hago todos los trámites y bueno, de ahí surge una historia que, eh, que nos sale bien, denunciamos al alcalde de Arenas, eh, era antes un no Javier Arruti Bustillo, la empresa eh, candesa, ¿no? La familia Bustillo, eh, Arruti, ¿no? La empresa, pues una de las secciones, entonces ya, les pillamos Fraganti sin ninguna licencia, sin ninguna autorización, entonces como se negaban a, a paralizarlo Pedimos una. hicimos una solicitud de, de denuncia penal por prevaricación contra el alcalde de Arenas y rápidamente cerró todo y oja, a raíz de eso me declararon persona no grata de Arenas, una anécdota muy guapa y, toda, y sí, eso, ¿no? es que, eh, parecía que estamos en el franquismo ese alcalde era trabajaba en las oficinas de Lácteos Morais Frixia, ¿os recordáis? Y el número dos del ayuntamiento era uno de los hijos de Moraes, que los conocemos toda la vida. ¿no? Es que somos vecinos. Y claro, pues es que estaban acostumbrados a hacer las cosas como era el mismo ayuntamiento que hacía 20 años. No habían cambiado, ¿sabes no? Pues el Partido Popular ha estado al frente del ayuntamiento de Arenas hasta, hasta hace dos legislaturas. Y entonces, bueno, eso fue... Entonces, a raíz de ahí, yo me centré mucho en eso, porque ya llegaron eh, demandas a caraván de varios pueblos, ¿no? que también tenías esos problemas, eh, canteras que habían estado funcionando durante 40, 30 años, sin ninguna autorización, sin ninguna licencia municipal, fue una época que se formó eh, una coordinadora de, de pueblos afectados por canteras, y hicimos manifestaciones aquí en Santander de 2.000 personas, los desilió bajar un home. Con ganado Tudanco recorriendo todo el pase de Pareda, bueno, si yo me acuerdo porque estaba allí en medio, ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, solo en el Valle de Cuña hubo un momento de tener seis proyectos de apertura de canteras. Afortunadamente no se abrió ninguna. Es decir, la, se movilizó los pueblos de Sirio, de Arenas, de Ariebas, ¿no? Bien, ¿no? Y, bueno, y surgió más sitios, eh, eh, vamos, en la región de Cantabria, en muchos pueblos. Sucedía esto, que durante años habías tenido que aguantar, estábamos en la dictadura, canteras que venían funcionando en los años 50 y años 60 sin ninguna autorización municipal, por lo tanto sin ninguna evaluación de impacto ambiental, y eso generó un movimiento muy intenso, muy fuerte. Lo que pasa es que, como se solucionaron los problemas más gordos, ¿no? pues eh, eso, la coordinada ya se diluyó porque venían gente de cada pueblo a la reunión. Yo me especializo en eso por una circunstancia mía personal de mi pueblo, pero bueno, eh, en la época también, bueno, si sí fue por eso, del embalse del pas uh -huh. supongáis un embalse que hicieron hacer, hacer, eso quizá un poco antes, y bueno, pues eh, muchas cosas, el tema de residuos, tema de. y Alcarbam reunía un grupo de gente muy potente. ¿Y tenía la base en torno a la Vega? Eh, mm, ¿O no? no, no necesariamente, había. Claro, y Marta vivían pues, en Santander de la temporada, eran personas claves, pollo como tampoco vivía pues, uh -huh. en Santander, eh, o sea que Alcarban tenía, la gente, Estaba los Carlos Soldani también vivía en Santander, o sea que la gente, la, ha sido posterior, posterior, porque la Coordinada Ecologista Cántabra se formó eh, con <tose> toda la gente, esto arranca en hambre por ejemplo en el año 84, 84 sí, fue cuando se fue que se a de Monarizio, entonces se, se, se organizó lo que se llamaba una coordinadora de defensa de litoral en aquella época, entonces a raíz del 84 la, la, la, la, la cosa se diversifica, entonces lo que fue el pistoletazo de salida del movimiento comunista de Cantabria que fue en Ollambre en el 84, pues eh, se diversificó y esa coordinadora eh, de Defensa electoral se transformó en Coronada y eh, las tierras de las tierras de Cantabria, era un nombre largo. Entonces lo, lo único que se desgajó de ahí fue Arca y todo demás seguimos reuniéndonos de diferente manera, ¿no? unos con más compromiso, otros con menos. Un jefe de Campo, gente de La Hormiga, gente de Santander que principio funcionó, funcionó GEA. No duró mucho, ¿no? no sé que yo sepa. Es decir, la gente, parte de la gente de GEA que funcionó en Santander se pasó rápidamente al caraván. Como, pues Javi, Pollo, Marta, eh, tal, se pasaron al caraván. Entonces, eh, todo eso, eh, al momento que existía el caraván, existía eh, una plataforma donde todos nos, nos veíamos cada mes, más o menos. ¿no? Y eso fue el germen de Ecologistas en Nación, todo lo que era eh, la cordillera de ecologista cantar. Hace hacer 30 años ya. De eso. Uf, ¡Qué mayor eres! Y, y un poco, sí, pero nos hemos quedado en definitiva. Sí, llevo bien, ¿eh? Te, te veas bien, bien, bien, bien, bien. No sé un poquito cómo vamos de tiempo, porque yo siempre pierdo la noción. Dame un poco vuelta aquí en el cacharro. 51 minutos. Vamos, bueno, no bueno, sé, lo llevamos bien, le apretamos un poco más. Yo un, poco, yo, un poco, porque nos hemos quedado ya a las puertas de, del siglo XXI, con el movimiento ecologista, el caraván. Eh, yo te diría, eh, ¿qué ha cambiado con el cambio de siglo? ¿no? Bueno, a nivel ecologista. Sí, de momento. Yo creo que lo que ha cambiado es la percepción que se tiene del movimiento ecologista en capas más amplias de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, es decir, eh, por ejemplo en el Valle de Guiña, que es, yo digo el ejemplo donde soy yo, ahí se sí me conoce como el ecologista, ¿no? con mis años, y tengo buenas relaciones con bastantes ganaderos, no muy buenas relaciones, ¿por qué? Porque claro las canteras se querían eh, instalar en zonas de monte público, donde pasta el ganado y me cruzo por la calle con los ganaderos y me saluda, no saluda, no, eh, voy a buscarle abono a las cuadras, eh, eso es un ejemplo. no Eso no sucede en otros sitios, ¿no? como hay muchos conflictos, pero en general la tónica de la sociedad es que algo, algo ha cambiado. Yo creo que eh, eso tiene un reflejo en las, en las administraciones, pero no es suficiente. ¿no? Eh, los mayores problemas que tenemos ahora mismo eh, son de, de lentitud, de convivencia eh, de las administraciones con las empresas que están generando más problemas ambientales, incluso la propia administración. Por ejemplo, hace poco cuando cerraron las palillas de Suárez, es Mare la responsable de la depuradora, la responsable del vertido. O sea que es decir, estamos viendo que eh, hoy la sociedad tiene un nivel de aceptación del hecho ecológico mayor que las administraciones y, y bueno, iba a decir que las grandes empresas. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, el primer director de general, de general de medio ambiente de, del gobierno de de PRC, ¿os acordáis, no? El pequeñito hombre el encantador que se tuvo que marchar. Consejero. Consejero que dice el director general Ortega Valcarcel. Pues, otra vez, igual que con Marcos Alco, con Ortega Valcarcel teníamos línea directa. Incomprensible, ¿no? Sería un hombre encantador. Siempre que teníamos él nos apoya seguir seguir. No duró poco, ¿no? De verdad digo, duró poco y fue el primero que se tomó en serio el medio ambiente en Cantabria después de muchos años, ¿no? Después ha sido nefasto. Es decir, y ya no os digo nombres y apellidos, pero ha sí sido nefasto. Es decir, eh, miran por otro lado, no se responsabilizan de sus tareas. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en estos últimos años hemos presentado denuncias por falsos testimonios, denuncias por prevaricación contra funcionarios o altos funcionarios, no prosperaremos. ¿no? Tenemos menos problemas con el sistema judicial en el ámbito de lo penal, que no se atreven a meterse con funcionarios responsables de determinados problemas. No, no se atreven. Y, y nos pegamos de buces entonces nos dejan solo la vía que se llama contencioso-administrativa y ahí sí estamos teniendo más resultados, pero con muchas dificultades. Bueno, es, tenemos cierta credibilidad porque gracias a Marilud Ruiz tenemos una abogada, si no seríamos el reír de la administración, ¿sabéis no?, porque si tú presentas un escrito y lo dejas ahí, y lo olvidan, es que no hacen nada, os juro, ¿Eh? tardan meses. Eh, bueno, no sé, lo último, es que eh, en, en Correa de Toranza, en Mienda de Toranza, por ejemplo, ¿no? una empresa, Maderas José Sáiz, que lleva trabajando de los, de los años 80, no tiene ni una sola licencia municipal, y lo hemos descubierto hace año y medio, porque los vecinos, hartos de ruido, de polvo, de vibraciones... Y siempre, porque les da apuro, y pero bueno, nos han pedido ayuda. Entonces, vamos a ver los pedientes, nos han tardado en dar permiso para verlos, no os digo cuánto. Siempre con una o dos personas mirando, mientras os estábamos nosotros, mirando, no pudiendo hacer nada. Pedimos copia y todavía nos lo han dado desde hace un año. Vamos, me refiero eh, problemas reales. Por ejemplo, la alcaldesa vez, la, la hija de Quevedo, el único alcalde condenado por prevaricación, pues el variedad o la hija, fijaros. Por... Antes de seguir llorando, antes de seguir llorando. Eh, yo veo, hay hay una cosa que yo por la que sí tengo interés y creo que un poco en el contexto que estamos actualmente eh, sin, sin equipararlo, ¿no? Sería volver un poco a hablar de, de, de lo que fue el intento deicu, quiero decir, canta bronida y un poco cuáles son las causas de que, de que ese movimiento se rompa, ¿no? Si quieres un poquito todo, ¿no? No, no empiezas a contestar la última. Bueno, eh, Icu fue un intento... Estaríamos en torno al año 83, por ahí. Es que no recuerdo. Pero más o menos, lo, para, digo, para situar. Los años, de los 80, sí. Fue un intento de formar una candidatura unitaria a nivel de todo Cantabria entre Izquierda Castreña Unida, la gente de Castro, Aquí no había asuntos, gente de calera. Eh, el sindicato unitario y el IMC o IC. No, MC, LCR y MC, ya me confundo. MC o LCR. Que en aquella época había un proceso de unidad entre los dos grupos, que siempre. Hacemos eh, una excepción, un paréntesis. Eh, esa unión entre IMC y LCR. Eh, se hizo en toda España, el único sitio que sobrevivió fue aquí en Cantabria y el resto se dividieron. Bueno, entonces ese fue, es buen intento. En el Rf, de... estaríamos hablando de un grupo de origen trotskista, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí digo sí, un poco sí, sí, sí. Y, y el MFF. Eh, si no está vi, no saliego, pero nada. Sí. Pero, bueno, es una pandilla y siempre nos hemos llevado muy bien y entonces, bueno, entonces, ese, ese, esos cuatro patas. Eh, Tuvimos varias reuniones, el Castro, el Santander, el de la Vega, pero no acuajó. ¿Por qué no acuajó? Fundamentalmente por la pretensión de constituirse ese grupo con un tinte nacionalista. Es decir, eh, que Izquierda Cantor Unidad tuviera una defi definición nacionalista. Entonces nosotros no lo veíamos, ni la ECR ni la MC, quien lo proponía era más el grupo de, de la Vega, la URT. Y, y los de Castro, pues no Creo que tenían un, un, una duda, ¿no? Por eso, había discrepancia. Entonces, claro, eso no cuajó por, por, por eso, porque dijimos nosotros, si no nos sentíamos, yo no, sent, yo no me sentía nacionalista, eh, menos en aquella época, ¿no? Es decir, que... que entonces, bueno, no, no cuajó. Estábamos de acuerdo en otra serie de cosas, pero en ese entonces bueno, se vino abajo por ese motivo. Por ese Aún, a lo mejor puede haber más, pero ese fue el motivo central. ¿no? Central. Porque en aquel momento eh, Izquierda Castreña unida tenía representación municipal, sí, sí. que tenían tres. Y ahora pares. tener cuatro pares muy potentes. Lo que pasa es que después de creo de dos candidaturas eh, no se presentaron más. Decidieron no presentarse, hubo muchos conflictos en Castro se quemaron mucho o se desgastaron mucho con el tema de Castro los más viejos o viejas lo acordarán. lo hablaremos en la última sesión con ah, oh, oh, oh, Juancho ancho. Ancho. Baza. entonces bueno eh, Castro fue eh, fue el primer intento de lo que hoy es Castro no lo pararon esta gente con, eh, tuvo Carlos Joaquín este, Estuvo encarcelado, hubo unas movilidades muy fuertes en Castro, oponiéndose a lo que ha pasado ahora. ¿no? Que Castro dicen que es la segunda ciudad de Cantabria, que debe ser más grande que Torrelavega yo no lo sé. Estadísticamente no figuran porque no hay gente empadurrada, pero todo el mundo me dice que hay más habitantes reales en Castro que en Torrelavega Vega. Torre tiene 55.000 habitantes. Y en aquel momento había también representación en Torrelavega Vega. Si sí, había dos concejales de la ORT, de la ORT ¿no? o era el BAP, BAP, eh, era es que se llama BAP, BAP. BAP. bloque de asamblea de Torrelavea, pero era la ORT, y también en Santander hubo concejales la de sí, la no por el PT, y había algunos pueblos más, pero bueno, fundamentalmente era eso, sí. Entonces no cuajó, pero bueno, por eso, discrepancias. Si os parece, abrimos un turno de, de preguntas. Abro el foco y os veo, ¿no? ¿no? Porque estaba aquí metido en. Esto y si queréis, eh, bueno, abrimos. Eh. Igual hay que darle un poco de agua, ¿no? <risa> Todavía no, solo. <risa> no, aguanto, aguanto. No sé. Eh, os, anim os animáis, es decir. Yo quiero hacer una pregunta hablando sobre movimiento movimiento. Y ahora, hace unos años, conocí todas las organizaciones que hay que, que, que derribar en Aragón y tal, ¿observas quién formaba Cruz en aquella época? Los mismos que ahora. Efectivamente. Cosa... Emilio Misa sigue siendo el secretario responsable y hace poco estuve reunido con él. Digo, este hombre no le cuento, la mala hostia que tengo contra él estaba, yo por dentro me decía, estaba, es un amable ahora mismo, no, es asombroso, ¿eh? Emilio visas es que es el jefe número uno. Estaba a Revilla, de consejo de, de, de la consejería de obras públicas, ¿no? O sea que todo eso se formó en esa época, ¿no? Y yo diría, gracias a Arca, Arca se, se especializó, que hoy no está aquí nadie de Arca, pues, bueno, no sé, pero se especializó en urbanismo, gracias a ellos se paralizó eh, ese tema. Ahora mismo, dos de Arca se han incorporado con la organización eh, Miguel y Oscar y, y es que se está reproduciendo ahora mismo eh, con el cambio de la ley del suelo que permite construir en zonas eh, rurales ¿no? eh, resulta que ya hay varios proyectos hemos paralizado uno eh, de, una, de una cuadra para, para alpacas que tiene chimenea tiene Porsche todo alrededor, tiene ventanales, vamos a ver, entonces no engañó ni al técnico de la Crotu, pero a ese técnico no le hizo caso nadie, ni al responsable de la Crotu que firmó la autorización, ni el Ayuntamiento de Santiana que firmó la licencia para construir. Lo hemos parado gracias a estos dos que, que han seguido todos los papeles y entonces eh, si se abre eso, se abre la vela para obviar. y ya hay cuatro proyectos, solo un solo una de las mejores mieses costeras de Cantabria, para edificar. Y vas a, a mil anuncios, no te doy, mil anuncios, y vende, eh, se vende una parcela eh, con posibilidad de edificar. Eh, Así mismo, están, están recuperándose o se han recuperado. El Pol tuvo, fue un, una paralización temporal de. De la urbanización del mundo rural eh, con la modificación del de, de suelo se ha abierto la veda y se están pues, instalando cada vez más eh, viviendas en suelo rústico. Y en esa una cuestión, a usted? además a propósito un poco de la pues actualidad de, de los incendios en Galicia y todas estas cosas. En Cantabria hay una legislación clara que, por ejemplo, impida o permita, en el caso de que haya una zona devastada por un incendio, la recalificación del terreno. La, se hizo una modificación hace años que impide recalificar un terreno eh, pasto de las llamas para edificar. Eso está hecho. Es decir, eh, ahora están saliendo por ahí por Facebook de la cantidad de... de de peticiones, eso, eso no, no tiene sentido hay legislación que prohíbe la recalificación del suelo ¿no? eh, lo están diciendo por ahí que es un bulo no sé, eh, efectivamente es un bulo eh, lo que sucede es que no, no es el objetivo eh, fundamental, hay, hay, no hay una, una casuística tan grande para estos fuegos que es tremenda ¿no? y mucho de ello tiene que ver con el cabreo, la desesperación ¿no? de, de mucha gente ganadera que el, lo que hace es sacar su vena, digamos, destructiva o autodestructiva por ahí, ¿no? Aparte de, de, de la política forestal que no tiene ni pies de cabeza, no hay política forestal, ¿no? Es decir, el otro día estuvimos con un grupete que está estudiando los murciélagos eh, por el alto de Cerrazo, allí, o sea, eso era el día presente, por ahí navales, y resulta que dijo, prados abandonados plantados de, de eucalipto. Que, que, que poca imaginación debería tener un control, pero es que es poca imaginación porque ya ves tú a ver cómo que vas a sacar entonces bueno, pues bueno eso, pues ahí te contesto. también podéis con, contribuir a algo a, a los, los de más edad o las de más edad, pueden decir algo también de aquella época bueno, eso vale, ya lo diré yo bueno, siguiendo con el tema que ha sacado del de, de ecologismo, que vamos a quedar sin iniciar eh, está claro que de esos años que hablas y, y, y casi quizás hasta, hasta, hasta actualmente todas las leyes incluso, y por supuesto la ordenación del territorio, su planteamiento es resolver el interés general ese interés general normalmente ha sido sustituido por el interés del cacique y es que en lo de la palabra cacique en general, y casi todas las intervenciones sobre ordenación del territorio, y eso sale. Yo recuerdo, pues en, en algunas charlas, incluso eh, pues una muy interesante que hubo sobre desplazados después del incendio de aquí en Santander, pues bueno, la, los resultados, digamos, de, del reparto del terreno estaban influenciados por el cacique. Y la, la pregunta es, ese, digamos, tesoro informativo, que sería sacar adelante esa información, porque se habla, pero no lo conocemos, es decir, no los conocemos, los que no tenemos una perspectiva tan amplia, los que no hemos vivido eh, así en primer plano esas experiencias, las, las, las tenemos que soportar lógicamente todos los ciudadanos, pero en definitiva es... Eh, ¿Cómo se podría, digamos, echar adelante una, una publicación sobre la intervención del cacique en la... en la... esta historia reciente, sobre todo vinculada a la ordenación del territorio y el urbanismo, y todo, te hablo desde eh, eh, canteras, urbanizaciones eh, y todas estas cosas? Yo, vamos a evaluar muchos problemas. Yo lo que detecto es que, por ejemplo, eh, la urbanización del Cuco, ¿no? Eh, resulta que ahí lo que queda es un destrozo, nadie va a responder por ello, nadie va a responder a ello. Los ciudadanos del Ayuntamiento de Peoros tienen que poner un dinero, ¿eh? ¿Por qué? Porque sale de los presupuestos municipales, ¿no? Entonces, eh, hoy la legislación no tiene... Eh, herramientas para perseguir a los responsables que son los constructores y el alcalde que ya murió o lo que sea entonces eso es un problema es decir, la legislación española es muy benigna en el ámbito de, del urbanismo con los que transgreden las leyes y no hay solución, Además, solo la movilización, porque si os dais cuenta todas, todas las 600 viviendas que hay que demoler no se están demoliendo, ¿por qué? Porque entre otras cosas, porque los ayuntamientos que sí, tampoco tienen dinero para indemnizar no y habría que hacer un presupuesto extraordinario. Y yo yendo un poco atrás, por ejemplo, pasando a Torladega, que es el terreno que me hago eh, hace bastantes años fue alcalde eh, Manuel Rotella Gómez de Torla Vega pues que tal, pues Marco bueno, Gómez, incluso se cuantificó el dinero que pagó al PSOE ¿eh? para ser alcalde. En esa época se estaba eh, modificando el plan general de Rocelio Urbana de Torvadega, el que está vigente ahora y se estaba Pues ese señor fue el que dirigió la recalificación y la definición de las líneas maestras de ese plan. Tuvo la habilidad de dimitir eh, medio año antes de aprobarse ese plan general, con lo cual desapareció del mapa, pero él había diseñado para sus intereses ¿eh? el futuro urbanístico y social. Y yo he comprado, por ejemplo, una vivienda que construyó él, claro, porque él fue capaz de construir a un precio ¿no? muy competitivo con relación a otros. ¿Por qué? Porque compró fincas sabiendo que iban a ser definidas como urbanizables, donde yo jugaba con mis alumnos del José Luis Hidalgo. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué sucede que decir, el, la, los, los constructores, los que se dedican a, a aprovechar el territorio, ¿no? Pues eh, tienen bula en este país. La legislación no se mete con ellos y tampoco se mete con los responsables en segunda línea, que son las administraciones públicas a nivel personal. Es decir, que es que eh, si, si tú como alcalde das licencia, es ilegal, ¿sabes? resulta que lo tiene que pagar todo el pueblo, joder, es que es, que es una locura, ¿no? No sé si te ha respondido, pero sí es, que es así. No hay legislación que persiga a los constructores, por ejemplo, un hermano. Una una hermana, es decir, eh, estuviera a punto de quedarse sin la inversión de una vivienda porque el constructor desapareció. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Dejar a 10 personas ¿no? con toda la inversión de su vida ¿no? y nadie la ha perseguido. Desapareció. ¡Pum! La legislación no no tiene capacidad, no hay instrumentos judiciales para perseguir eso. Y se levantó y se desapareció. Y normal que otro llegó por allí y le interesó porque veía un Margen de negocio, pero dejó, vamos, y eso ha pasado en muchos sitios, mucha gente se ha quedado sin casa, porque no hay legislación para perseguir ese delito, no. que es un delito, pero en la legislación nuestra no, no existe. No, no obstante, simplemente quería matizar muy breve, ¿eh? que ha señalado antes que precisamente es la abogada quien, digamos, hace que no seamos el reír de la administración, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y digo esto porque precisamente me estoy acordando ahora de la, de la sentencia que hubo sobre la desembocadura de las ondas marismas de las marigmas. Fue, fue precisamente fue la Comunidad Económica Europea quien eh, condenó a España. Quiero es decir, a España todo estaba bien, ¿sabes? Y bueno, fue Europa quien dijo, no, no, ustedes están dilapidando un recurso natural que digamos nos beneficia a todos. Sí, sí. Es pues una historia un poco cutre porque hay abunda. <risa> de color verde eh, uh -huh. hizo, hizo una faena por ejemplo fue el que firmó y dio el, el beneplácito a Ormaechia para hacer esos esos eh, eh, levantó la carretera hizo unos puentes y pasó sí. unos unos agujeritos en esas tuberías y gracias a eso la Unión Europea no obligó a levantar todo sí. ¿Sí? Entonces, pues, hubo una, cabezas, asociación, Santuña, una asociación una asociación que firmó eso el Salud. resto que hicimos la denuncia conjunta, no lo aceptamos, pero bueno, eh, fue hace muchos años, tampoco teníamos mucha experiencia y nos la jugaron, ¿no?, una asociación, juntamente con el gobierno de Cantabria, y eso fue lo que permitió que la Unión Europea diera por bueno, simplemente poner esos tubos para permitir el paso de, del agua, ¿no?, pero bueno, que eso fue una, bueno. ¿Qué problemas de comunicación tenéis los grupos ecologistas en general para hacer llegar ciertas situaciones que ahora os expuesto aquí, como por ejemplo lo de René, porque resulta que el alcalde en las, en las siguientes elecciones este que murió sacó dos o tres concejales más, a sabiendas ya de todo el del cuco. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Que la gente no lo sabe? O es que al final somos lo que somos y tenemos lo que nos decimos, o lo que sacó Dos o tres concejales más. Sí, sí. Sí. Yo creo que hay un problema también de de clientelismo, ¿no? es decir que este hombre trata bien a una serie de familias, ¿no? Eh, es conocido del pueblo toda la vida, eh, les hace favores, les hace favores, ¿no? Pues eh, les permite abrir no sé qué ventana en no sé qué sitio, les permite colocar no sé qué. Entonces, eso, por una parte y por otra, yo creo que eh, la oposición política a esas personas no es suficientemente sólida, ¿no? No, yo digo, porque es verdad, es decir, eh, ahora mismo, piélagos, tenemos unos problemas con la nueva alcaldesa tremendos. Nos engaña, miente, nos impide la participación como asociación. Dices, ¿cómo es posible que una nueva alcaldesa, sabes, no? Est estamos incluso sopesando la posibilidad de ir penalmente contra ella por prevaricación, por obstrucción. Fijaros lo que estoy diciendo, una alcaldesa nueva, ¿no? del PSOE. ¿No? Es decir, nos da un poco apuro decir, después de, de, de Pacheco y de Torre que es el que le heredó eh, pero sin embargo fíjate eh, hicieron un vertido en, en el enero de 2015 2015 2013 2015, eh, 2013 lo denunciamos han dejado el Torre eh, un expediente sancionador multando a Copsesa, que Copsesa es la empresa del exalcalde de Ramales, eh, de, la, de la ejecutiva del PP, que se ha llevado obras por todos los lados, y el presidente de la junta vecinal, que es concejal del PP en el ayuntamiento. Pues eh, le abrió un expediente sancionador y lo dejaron morir en el cajón. ¿Sabes? Y si no es por un vecino… Se, se acaba, abre un segundo expediente sancionado por esos mismos motivos. Resulta que otra vez le van a eh, le van a, a salir de rositas. Incluso, vamos, pero digo, nojoso, una administración actual que se supone que es democrática, que no tiene intereses directos ¿no? en, en, esa, en ese daño que hizo, porque echaron todos los residuos de, del parque tecnológico de aquí, lo echaron allí en la ribera del río Paz. Bueno, digo, es un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo, entonces, eh, eso mismo, esa misma, digo, ya que me has dado, esa misma alcaldesa, resulta que ahí está, está la cantera de la RAN, que lleva desde el año 50 funcionando. Los vecinos están hasta arriba. Eh, hubo un intento hace 12 años, 13, de paralizar eso. No se consiguió porque hubo muchos problemas y estaba el Pacheco, que era muña y carne con eso. Pero ahora, por ejemplo... Resulta que la alcaldesa eh, eh, presentamos la denuncia, tardamos en que ordene paralizar porque no tiene licencia. Tiene licencia desde el año 50. Y habiendo tenido... Bueno, hay hay muy, mucha historia, pero en lo concreto que, que, que saco a reducir, como la, la administración juega a favor de, de los infractores, resulta que la empresa presenta un recurso contencioso y no nos lo comunica, cuando hemos sido los anunciantes. Y dice en un documento que no hay, eh, no hay, que no hay eh, partes interesadas y por lo tanto no hay que comunicar a nadie la apertura. ¿Qué sucede? Que esa empresa, que es ilegal, desde el año 50, tenía inmediatamente que cerrar por orden municipal. Recurre y la empresa lo que hace es pedir medidas cautelares. De que mientras no se resuelve la sentencia, tal. Entonces, eso, no nos enteramos nada de eso. Cuando tienen obligación de comunicárnoslo. Y segundo, el Ayuntamiento hace un informe favorable para que la empresa ilegal, clandestina, siga trabajando. O sea, tío, se revuelven se, se, se, se las tripas. Los vecinos están. Vamos, no se puede decir tomando pastillas para calmarse, porque es que no no entienden, no entienden esto que ha pasado en piélagos, no entienden. ¿Lo sabe la gente eso? eso ahí, se puede lo, sabe, información, lo, sabe, lo sabe un sector del o sea, barrio sí. más afectado, porque claro, el problema está que, no sé, si sale en la prensa un día o dos días, pero la vida te empuja, te lleva, y entonces eso, aunque pueda ser noticia un día, es decir, eh, no está en el, no sé cómo decirte, no incluso algunos vecinos se han sentido aislados porque dicen, dice, pues si es que eh, vamos a cerrar la cantera, pues, es que, es que, es que tiene que haber estado cerrada hace muchos años. Es decir, esta persona no puede, y vas a mediamente dices es que no, no, es decir, si se tiene que someter a evaluación de impacto ambiental no, no pasa ninguna prueba. Está a 50 y 100 metros de un barrio entero disparando petardos planta de machaqueo, planta de hormigón, eso no, no tiene sentido. Vamos, digo, pero dos problemas En las corporaciones municipales tenemos. ¿Alguna intervención más? Si no le toca la pregunta del millón. ¿Eh? Sí, a ti. No, eh, no antes vamos a cerrar esto eh, preguntando si tú crees que realmente esto de militar, mmm, no de, no de militar, sino de, estar, de hacer militancia, eh, me merece la pena y si en estos momentos sigue teniendo sentido el, el, el asumir un compromiso. Yo soy un hombre feliz. Gracias. Me he tirado desde los 15 años, dedicado una parte importante de mi vida a, a, a revolver a conformista, ¿no? Entonces, y después de años que sí si está satisfecho y que tenga pues, unas, unas pandillas, ¿verdad? Tengo pandillas de aquí y de allá, pues eh, eso te permite y que el equipo de trabajo, por ejemplo, que hay ahora ecologistas, es fete. Entonces, eh, si eso, es, eso te permite seguir ¿sí, trabajando, pues pues para adelante. No, estoy a gusto. Ahora tengo entre nietos, la huerta, ecologistas, la abuela que tiene 96 años, pues intento compaginar todo eso y estoy a gusto y voy a seguir mientras no no tenga agotamiento físico o mental pues voy a seguir porque estoy a gusto ¿verdad? Eso es. bueno pues antes de cerrar esto que todos echamos a correr eh, como veo que me va a tocar cerrar el acto eh, deciros que las, el miércoles también. vale yo cierro la militancia si tú lo sigues que mira en esa parte me alegro que hayas dado el paso porque a mí no me motiva nada eh, bueno, el miércoles que viene, el miércoles los 25, está Felipe González Bello, eh, que un hombre que estuvo en, las, en la en las joven Guardia Roja y que luego tiene una, una larga trayectoria política, con el cual nos intentaremos interrogarle aquí, eh, Felipe González no es el... <risa> no, digo porque a ver si alguno piensa que no, no, no, después se ha dicho lo de Bello, que no es ¿no? Entonces, un poco plantear esto, plantear que el trabajo en militancias, eh, eh, bueno, de, de desmemoriados, una de las patas que tenemos es, es militancias, es compartir lo que son las experiencias. La otra parte es eh, atesorar documentación porque estamos empeñados en crear un archivo digital. Tenemos ya parte de la documentación que actualmente está accesible y otra parte que no porque vamos a crear cualquier día de estos una nueva herramienta de, de búsqueda y demás y bueno que todos los meses seguimos sacando el documento del mes que de esta información de este movimiento del siglo XX de movimientos sociales en el diario.es que está accesible en nuestro y que bueno aquellas personas que quieran acercarse que quieran colaborar pues que, o que quieran aportar parte de esta, esta información nuestro planteamiento es muy sencillo. Si alguien en el siglo que viene un marciano decide llegar a Cantabria y plantearse qué pasó en el siglo XX en Cantabria, en, en lo que se llamaría la historia social, pues nos gustaría que aparte de, de, del revillismo y aparte de, de José María de Pereda y los cántabros, ¿no? se pudiera reconstruir lo que, lo que es la vida de las personas, de una parte de las personas que es muy difícil recomponer si no somos capaces de aunar todos estos testimonios. ¿no? Y tú has dicho esto, Carmen, todo para ti. La hora de los recordatorios. Eh, las actividades que quedan esta semana, pues, eh, sobre todo, y hablando de lo que estábamos hablando, luchas actuales, eh, va a venir de Madrid Carmen San José, que ya está en la Asamblea de Madrid, y era de la María Blanca, entonces vamos a hablar de la rescate de la salud pública, de, de si es posible, en qué punto estamos, de por lo que están trabajando en Madrid, pero bueno, a nivel nacional también y ya en clave más socio el sábado por la mañana un vermú poético se vienen dos poetas asturianos y nos lo vamos a pasar en grande porque ellos ya le están llamando timba poética así que esto va a ser divertido con micro abierto para que os animo. y nada que para que bueno, tenéis ahí la programación del resto del mes vale para que la tengáis completa que para que todo esto siga sucediendo aquí en el espacio pues bueno es súper importante el apoyo de la gente así que ahí también tenéis la cajita de colaboraciones que está siempre, siempre abierta, ¿vale? En los eventos en cualquier momento del día. Venga, gracias. A ver, una cosa. que okay. ya, ¿eh? Nos vamos a cenar. Sí, no, no, agradecer que hayáis venido y comentaros que he venido con una camiseta eh, de color determinado, feminista, que, no, digo que a veces yo, joder, pues no sé qué, eh, he vivido con una mujer feminista, ¿verdad?, ¿Eh? los que conocéis y estuviste en la Asamblea de Mujeres, la no mujer le tienes que, que robar su voz, ya tuvo su voz aquí. Representa la, el color, yo creo que él, para mí, representa mucho los, los colores del el rojo, el verde y el morado, era... Sí. No, Símbolos lo de la época, sí, sí, sí. Pues, pensábamos que pues, una sociedad que se pensaba a construir. ¿No? Y es que viviendo con una mujer que era feminista y muy activa, pues se me pegaban algunas cosas. ¿no? Noche, <risa> ¿no? Entonces, nada más, ¿eh? estoy bueno. encantado de haber... <risa>